Nuevamente soy Luis de Prixline, empresa de orientación laboral, y hoy estoy aquí con Susana que trabaja en Prixline y es orientadora Hola. laboral. Buenas noches. Como dice el título, hoy os vamos a hablar de qué es mejor: si buscar trabajo directamente o utilizar una etnia. Os Voy a dejar mientras doy difusión en las redes sociales que Susana se asiente un poco y si yo doy difusión y ahora sigo también con vosotros. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Susana González y soy orientadora laboral de Prisline. Exactamente, pues llevaré cinco años siendo orientadora laboral en Prisline. Y bueno, pues venimos a hablar un poquito hoy de cómo hay mucha gente buscando empleo en España. Y bueno, eh, pues venimos a hablar un poquito de cómo buscar empleo en España mediante una ETT, inscribirte en una ETT o buscar empleo lo que es por ti mismo, hacerte 20 o 30 currículums y repartirlos por diferentes empresas. Entonces queremos ver un poco qué ventajas y desventajas hay entre buscar empleo por una ETT o por ti mismo. Eso es a lo que hemos venido a hablar esta noche. Y esperemos seros un poquito pues de ayuda. Yo estoy dándole difusión para que entre esto en YouTube. A ver, a ver... Bueno, saludamos a, a todos, ¿eh? a los que nos veis en Twitter, saludamos a los que nos veis en Periscope y a los que ahora nos van a ver en YouTube. Y también a los que nos escuchéis en el podcast de Trix Live. A ver. Susana es la primera vez que emite, ¿no? Sí. Es su primera tiene, emisión. Es su primera emisión. A ver. Estoy un poquito entre emocionada y nerviosa, pero bueno. Vale. Aquí estamos Yo le he dado difusión Hola, estamos en Guadarrama Sí, mira, aquí la audiencia Nos puede preguntar ¿Vale? Eh, sí, chicos, estamos en Guadarrama Le hemos puesto que se vea la localización Transparencia total Por cierto ah. eh, Viendo el Barça Acaba de comenzar el Barça Yo le he dicho a Susana Suspendemos la emisión O seguimos <risa> para adelante Hemos decidido seguir para adelante Efectivamente, acaba de empezar el partido, efectivamente. Sí, sí. Pero nos oís bien, ¿no? O no nos escucháis. Sí, ¿no? Se oye, ¿no? A ver si, si pierde. A ver si pierde. Bueno, en eso nos metemos, ¿no? ¿Tú quién quieres que gane? Sana. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿El Barça, eh? El Barça ¿eh? y no sé quién más. ¿Quién es el fútbol? A mí el fútbol, la verdad que no me gusta. No me gusta mucho, pero bueno. Pero... Entre el Barça y el Madrid, prefiero el Madrid que gane. Ah, el Chelsea, el Chelsea. Bueno, escucha, vamos a centrarnos en la acción es hablar si sí. es mejor buscar trabajo directamente o a través de una ETT. Ese tienes es ventajas e inconvenientes. Efectivamente. Yo sintetizándolo rápido, ahora lo vamos a desarrollar. Las ventajas de buscar trabajo por una ETT es que la ETT te va a dar trabajo, te va a formar. Vamos. Aunque no sepan del tema, ellos se van a encargar de formarte y eso está genial. Otra ventaja que tengo es que te incorporas al mercado laboral. Vamos, mejor que estar eh, viendo anuncios o tal, ya con el DT te estás incorporando. Otra ventaja que tienes el mismo sueldo, según ley que los trabajadores fijos de la empresa. Sí, efectivamente. Otra ventaja más, que te aumenta las posibilidades, luego de cara a que te hagan fijo, porque ya como tienes una pata dentro de la empresa, pues eso ya va sumando. Y por último, que te da, da mucha flexibilidad. Esas es son las ventajas que yo tengo apuntadas sobre utilizar una ETT para trabajar. Susana, ¿tú qué, ¿Qué, qué tienes pensado? Pues en principio, yo lo que he apuntado, sí. que es una ETT. Porque bueno, hay gente... explícale lo que es una TT, que habrá gente. Sí, bueno, he puesto de ese Empresa punto. de trabajo temporal. Empresa ¿Só? de trabajo temporal. Son empresas que hacen contratos temporales, con fecha de inicio y fecha de fin. No, no te pueden hacer ni fijo ni indefinido, porque no hacen a nadie fijo y no hacen a nadie indefinido. Entonces, lo que ocurre con estas empresas, cogen gente y lo que hacen es que ceden la gente a las empresas. Y es para cubrir una sustitución, o para cubrir una baja, o para, a lo mejor, un tiempo determinado. Y cuando esa persona, se si gusta mucho la empresa, la quieren hacer fija, pues lo que hace es que rompe el contrato con la ETT, y lo que hace es que se lo cede directamente a la empresa, y la empresa la hace fijo e indefinido. O pero sea, es, nunca es una... la ETT hace fijo a nadie. Vale, pero es como un paso para... para... vaya pepino... Podéis preguntar lo que queráis, pero que entendamos las preguntas. No, yo te he entendido bien, ¿sabes? yo creo que la audiencia también. La es que nunca te va a hacer fin. Pero lo que sí te hace, te abre las puertas para trabajar y, y ya tienes se ve, como un paso... Te hace un contrato temporal, temporal. te hace un contrato temporal, las, las garantías que ha dicho Luis, las ventajas que sí, son muy buenas. Las ventajas rápidamente, que te incorporas al mercado laboral y cobras lo mismo, que los que están allí... Sí mismo. no es lo que dice la ley he sido a una ET y solo para una empresa hoy todo el mundo viendo fútbol sí no, bueno vosotros no vosotros nos estáis viendo a nosotros y eso lo valoramos ¿sale? yo hemos pensado los que nos vean es que están interesados y en temas laborales en temas de trabajo como los que nos el que quiera ver el fútbol que lo vea, no pasa nada. nos podéis ver luego en repetición y esto se queda grabado. Suscribiros al canal de YouTube de Pixile. Tenéis aquí abajo para darnos al botón rojo y lo veis luego tranquilamente. Y cada vez que emitamos algo nuevo pues lo vais viendo también. Ay. ¿Qué ha pasado? Bueno, sigue, espera. El sonido ya. Oh, bueno, no pasa nada. Saludos a los Seguimos que... Con Seguimos con la emisión. Buenas noches, aquí estamos. Saludos a los que nos veis en YouTube ahora que nos habéis incorporado. Somos Sara, orientadora laboral de PRIXLINE y Luis. Susano, no, Susana, Susana. perdón. La costumbre. <risa> pero las ETTs son los que te buscan trabajo. Sí, sí, son los que te buscan trabajo, tienes razón. Susana, de PRIXLINE, orientadora laboral en PRIXLINE. Os está explicando, os va a explicar las ventajas de trabajar en una ETT. Efectivamente. Las ETT te buscan trabajo, como nos dice la otra Efectivamente, las ETT te buscan trabajo. El papel que tiene una ETT es buscarte trabajo... Y te lo encuentra. Y, y te, lo te, forma, te forma. Aunque no sepas del tema, la ETT se encarga de formarte, mandarte a la empresa al cliente a trabajar, ya estás trabajando, y estás formado. Y cobras lo mismo que el que está fijo. En esa empresa. Sí. Por lo menos por ley. Es lo que hay es. el mismo sueldo hay entre mismo una ETT y una empresa. Cobran lo mismo. Cobran lo, mismo. La, lo mismo. Te aumenta las posibilidades además de luego quedarte en esa empresa a trabajar. Porque ya y hay, como un así. hay muchas ventajas en una ETT, pero hay más ventajas, Luis, el trabajar con una empresa directamente. Pues díselas. Díselas la empresa. Ventajas de la ETT, que te contratan, que te hacen un contrato, pero con tiempo, temporal. A los tres meses, un año, vas fuera. Te dan una indemnización. Yo creo, tienes las yo creo prorrateadas. Si sabes que hoy en día no hay nada no, fijo. Cuán muy fijo que estés. Ahí bueno, discrepamos un poco. Hablando. Se admite la discrepancia. Se admite, se admite. nos okay, creemos fijo, Yo soy fijo, ¿sí? pero no eres fijo. Pero si la empresa quiebra, se sí, la te doy la razón. No, hoy en día no hay okay, nada fijo. ¿quieren despedir? Muy fijo que sea. Hoy en día no hay nada fijo en ningún lado y ahora en los tiempos que corren menos, o sea, no hay nada fijo. No tengo... fijo? No micro no te... ¿Por qué te crees? yo no tengo. ¿Por qué te crees que estoy explicando? Es la primera vez que Sara emite en YouTube y el Periscope y en Twitter. ¿Por qué te crees, Luis, que digo que las ETTs no, hacen fijo, llamar, no hacen fijo a nadie? Te dan trabajo temporal, lo dice la palabra, nada más, no hacen hace fijo bien. a nadie. Mira, la audiencia dice que lo haces bien. Muchas gracias. Susana lo hace bien, ¿verdad? Ya decía yo que lo hacía bien. Me ha costado traerlos la. No quería. Me <risa> daba no te preocupes. Que, eso, que la audiencia es muy maja. ¿Sara o Susana? Susana, ella es Susana. Es que ya tengo la costumbre. Sara está los lunes. Susana, voy a intentar que esté los martes, pero la tengo que convencer. Jajaja. <risa> Convénceme, Pero convénceme. Público, los convénceme. martes de orientación laboral gratuita de Prisline con Susana. ¿Quieres o no? Me vas a poner en este compromiso delante de la, delante la audiencia. De la audiencia? No, ¿Claro? Esto es un compromiso, Luis. Bueno, los martes que puedas. Yo me vengo hasta aquí, hasta Guadalajara a hacerte la emisión, como he venido. Hoy. Prisline, ¿qué es? Prisline es la empresa en la que trabajamos que se dedica a la orientación laboral nos dedicamos a ayudar a que la gente encuentre trabajo y a, y a, y a formación a darles formación de cara a lo que demanda el mercado laboral ya bueno, seguimos con el tema sí, sí vamos a retomar el tema que es importante hago un resumen rápido para los de Youtube que se han incorporado al final el AETC te da formación te incorpora al mercado laboral te da el mismo sueldo que los que tienen fijos en la empresa te aumentan las posibilidades de, de quedarte a trabajar en esa empresa porque ya has empezado ahí pues es más fácil que te contraten a ti que no uno de fuera y te da mucha flexibilidad y hay mucha gente, muchos candidatos que tienen la flexibilidad y tengo los inconvenientes rápidamente pues que no tienes tanta... Estabilidad, como si estuvieras fijo. Yo la CT, de... Las ETT no dan estabilidad, dan trabajo temporal, como te estaba comentando antes. Pero yo las defiendo, porque si te salgan de un trabajo, seguramente te metan pagos. Claro, sales vos? de uno, claro. te meten en otro. Otra desventaja que tengo de las ETT es que, por lo visto, aunque cobran lo mismo que los que asalariados fijos, por lo visto puedes perder algunas bonificaciones sí. que tienen. Sí. O sea, sí. tipo antigüedad o cosas de esas. Y luego, que tiene mucho lío con los sindicatos, con nuestro respeto a los sindicatos gatos que no se llevan bien las empresas con los sindicatos, porque los sindicatos dicen que precarizan el mercado laboral. Y por último, no sé, Ay, la cámara que se lo mueve, bueno, claro, sales de uno y te metes en otro. Efectivamente, así funciona. Y no leo lo siguiente porque no es muy bueno, pero estoy un poco de acuerdo, eh, amigo de la audiencia, pero no lo digo en público, pero luego se meten con Freelight. El mercado no, no tiene nada que es una foodie te dejo seguir a Sara que no quiero al dueño de la luz Susana, Perdón, Susana. Y, entonces, quedado, sí, sí. Sé que Sara es muy buena no, porque es orientadora sí. muy buena pero bueno y o sea, hoy estamos con Susana. Hoy estamos Susana y ¿No? ella Susana. Susana. es Susana que yo se me ha en la voy a personal. comentar las ventajas que tiene una etete las ventajas es que te contratan te hacen un contrato temporal eh, te forman, te dan cursos todas las semanas, o te dan cursos una vez al mes, una vez a la semana, y si no tienes oficio, pues te, lo bueno que tienes es que te forman. Te dan mucha formación y eso es muy bueno porque aprendes cosas nuevas y sí, conocimientos nuevos. Te indemnizan, si trabajas para 15 días, te dan una indemnización. y Si trabajas con actitud. Si trabajas para 15 días te dan una, te dan una indemnización, si te trabajas para un año también, son ventajas. Son, son ventajas, ventajas. Joder, mejor que no estar trabajando es estar trabajando claro, a través de Claro, aunque sea tres meses, aunque sea un año, pero es mejor Me está dando experiencia. salir de un trabajo y meterte en otro. Claro a mí que teníamos un sueldo fijo un sueldo asegurado de por vida claro que sí pero entre eso y nada pues yo no me la ATT, pero te pagan es verdad sí bueno, una TT siempre te pagan. claro claro sí, en una tt siempre te pagan porque es una empresa por ley tú trabajas te ellos te pagan, pagan. claro por vale. ley sí y además están formados perdóname que te hayamos interrumpido lo que vaya saliendo ahí te lo voy leyendo vale vale, vale. Lo veo mejor. Más cosillas, Susana. Y si no, lo que quiero es que Susana, como es orientadora laboral en Prisline, y ha escuchado muchos casos, y nos ayuda, quiero que nos cuentes casos reales. ¿Casos ¿Algún reales? caso real que tú quieras comentarle a los niños o sea, Que eso les gusta mucho. Casos reales. Pues ha habido casos varios que a ti casos... que hayan impactado. Sí, efectivamente. Tengo tres o cuatro... Llevo cuatro o cinco años en Prisline como orientadora laboral y ha habido como tres o cuatro casos que se me han quedado un poquito grabados Susana porque me han... Es una muy buena profesional, doy fe. Como director de la empresa, yo creo que es de las mejores orientadoras laborales. ¿Sí? sí. Bueno. Te lo digo más en público. Me quedo tranquila. Sí. Me quedo tranquila. Es la verdad. La verdad. Casos reales, Susana, que tú reales. creas que le pueden interesar la Pues vida? casos reales, casos un poquito dramáticos, casos un poquito... Si está fichada. Si Susana trabaja en TrisLive. Casos un poquito reales... O casos un poquito que me han marcado, me han dejado marca. La verdad, pues, por ejemplo, doy nombres. Hombre, no nombres, pero guarda protección de datos. Vale. Protección de datos. ¿Puedes cambiar Exacto. un poco el nombre? Bueno. Si pues se una chica... Juanito, pues dije que se llamaba Menganito, pero el caso real, sí, vale. sea real. Bueno, pues... Que eh... llame, Caso Real? Pepillo. ¿qué pasa? Dice que se llama Pepillo. Pepillo, venga. <risa> Bueno pues esto es, esto es Sonia, esto es reales. ya ya me he enterado, me he enterado, tranquilo que me he enterado Esto es una chica que me llamó por teléfono Sonia de Bilbao que tiene un niño de cuatro años no cobra ayudas, no cobra subvenciones, no cobra paro, no cobra nada Y la está manteniendo la madre y la suegra Y el marido se ha ido cinco años a trabajar a Alemania y lleva cinco años que viene una vez al año a verla porque se ha ido a buscarse la vida a Alemania y la manda un dinero, pero ella está desesperadamente buscando trabajo. ¿Y qué ocurre? Que encuentra trabajos temporales y ni eso, porque el trabajo está muy mal. Entonces ¿Y los yo... se encuentra a través de Teteo o por su cuenta? Entonces yo el consejo que la he dado, que me pidió consejo, la dije, métete en ETTs. Claro, porque ya, claro, Aunque es... te hagan trabajo temporal, que es lo que somos nosotros, una empresa de colocación. Métete, has hecho bien en llamarnos, porque te vamos a ayudar en lo que podamos. No que te resolvamos la vida, pero te vamos a ayudar en lo que podamos y entonces la chica entonces, Susana, perdona que te interrumpa tú piensas que para buscar trabajo mejor usar una ETT o mejor por tu cuenta para darles la respuesta a la audiencia así rápido lo hago, lo se hace. a ver, por una ETT vas a buscar trabajo antes, más rápido te vas a incorporar más rápido más rápido laboral? porque tenéis página web, sí Prix.com. p-r-i-x.com ahí tiene la página web F esa no sé cuál es esa página que pones no p de Pamplona r -I -X .com, o prixline también busca en Google Pricksline y ahí te salimos y en YouTube y suscribiros al canal de YouTube insisto aquí abajo vale esa esa es pricks.com ahí tiene nuestra página web y ahí ves todas las redes sociales que tenemos perdóname la audiencia siempre tú sabes claro. Susana nos ve mucho por, por YouTube, ¿verdad? Sí, sí, a sí. Pensar. Me gusta, me gusta ver los vídeos que, mi, que emitimos porque me parecen interesantes. Cada día se aprende una cosa nueva. Entonces, mejor buscar a través de ETT, ¿no? Más rápido, ¿no? No, no, ¿no? tampoco, ¿No? no. Buscar por ETT me parece interesante porque sí. la vida te la arreglan antes. Tienes gente... Muchas gracias, amigo de la audiencia. Tienes... Le gustan nuestras emisiones. Tienes gente que te ayuda el ETT más rápido encuentras. Es más duro buscar trabajo por tu cuenta porque nadie te garantiza que te vaya a ayudar ni que vayas a encontrar trabajo. Experiencias reales buscando trabajo que tú ¿Experiencia Antes reales. de que encontraras casos en Prisline, por ejemplo, cosas que tú hayas curiosas. O de casos que hayas tratado, lo que tú quieras. Casos que reales. haya tratado en Prisline, sí, te o, refieres. O, sí, o en Prisline o fuera. Que le puedan interesar a la audiencia. Bueno, pues por ejemplo, gente, por ejemplo, un señor que me llamó ahora un par de meses sí, buscando exacto, empleo. exacto. en herramienta, amigo de la audiencia. Un señor que me llamó... Hace como dos meses buscando empleo con cuatro hijos, la mujer sin trabajo, cuatro hijos pequeños, se ha dedicado a la construcción toda la vida y como la construcción De hace... acuerdo, amigo, que aproveche la cena. Luego venos que se queda grabado, tanto en YouTube como en Twitter. O en el bueno, bueno. De Tú puedes seguir, Susana, vale, yo vale. que eh, interactúo un poco. Bueno, pues el hombre no se ha dedicado. <risa> perdón, perdón. ¿Es aburrido? No, no. El... <risa> no es nada aburrido. El hombre. <risa> El hombre, me... acabo, un, hom pero... un hombre, un hombre con cuatro hijos, en el sin ayuda, sin pares, sin nada, se dedica a viajar por toda España y cuando le llaman para trabajar en el campo, por ejemplo, para recoger naranjas o tomates o melocotones o lo que sea, él va. ...y se aleja de su familia, vive en Madrid y él cada vez que sale un trabajo pues se va... Pues ...se va a ya, Barcelona, no se va a Sevilla y no venía a su mujer ni a sus hijos nunca... ...se pasa la vida viajando para poder mandar un dinero a su casa... ...y como esas familias hay muchas... ...¿qué hacemos las empresas de colocación como la nuestra? ...ayudar en lo que podemos, ofrecer trabajo, ofrecer ofertas aunque sean temporales... ...es lo único que podemos hacer... ...¿cómo lo ves Luis? Pues bien, ¿no? pues muy bien ¿no? muy bien... Pues nada, si quieres añadir algo más Y si no, yo voto por usar una ETT para trabajar Pues está, eso está muy decente, efectivamente Yo estoy de acuerdo con la audiencia, eso está muy, muy decente, decente. el hombre, aunque se aleja de su familia pues Le manda dinero Entonces... claro. Manda dinero y da de comer a su familia ...se sacrifica porque no le queda otra... ...pero como ese hombre hay muchos... ...porque me he encontrado muchos casos en PRISLINE ...así tan dramáticos de padres de familia... ...que se tienen que ir fuera a trabajar... ...incluso al extranjero... ...porque no hay trabajo en España... ...entonces las ETTs... ...o empresas de colocación estamos para eso... ...para ayudar a ese tipo de gente... ...a ese tipo de familias... ...que necesitan ayuda... Bueno, pero aclarar que PRIXLINE no es una ETT... ¿eh? ...es una empresa de... colocación co laboral... Es, ...y es somos, una... Em ...somos orientadores laborales... ...sí, bueno... Pero también a ver, ayudamos... Le mandamos a ETT, le mandamos a entrevistar a la empresa fija. Por cierto, seguir el Pues lo que Twitter... se llama empresa de colocación. Claro, seguir el Twitter de Fixline, que a ellos vamos publicando ofertas en tiempo real. Nos, nos facilitan la vida, sí, o entra, por lo menos lo intentamos. Difundir toda la información laboral que hay. Pues mirá, acabamos de difundir una de... ¿Director de hotel era? ¿O de qué era? ¿Director de hotel o no de director un... de hotel? Cinco minutos. O sea, ese es lo que se trata un poco, de difundir la información para que esté interesado, pues mira. Ahí surge una oportunidad. Efectivamente, ayudar, echar una manita, que se llama, ¿no? Exacto. Pues si quieres añadir algo más y si no, nos despedimos ya de la audiencia. Bueno, pues ya el, el único punto un que tengo resumen aquí, así... penúltimo punto, si me permite. Sí, sí, claro. Penúltimo punto que tengo aquí. ¿Se cobra lo mismo en una ETT que en una empresa? Pero, ¿qué es ETT? Respóndeselo, porque se habrá incorporado ahora. ETT no. quiere decir empresa, trabajo temporal. Efectivamente. Son empresas que te contratan, te forman y te mandan a trabajar a otras empresas efectivamente. de forma temporal, eso sí. Pero ganando lo mismo que un trabajador que está allí siempre. efectivamente La ventaja, pues que ya te pones a funcionar. Justo he llegado ahora, Perdónen, no, no pasa nada. ETT es empresa de trabajo temporal. Ella se llama Susana, yo soy Luis de Prix somos orientadores laborales. Necesitamos a orientar a la gente para que encuentre su mejor trabajo. Ponemos a la gente en contacto con empresas 7Ts. Hasta... Hacemos un vínculo entre ellos para que facilitar a la gente pues los contactos de las empresas. Y el debate de esta noche, esta tarde, o si lo veis por la mañana de esta mañana, porque se queda grabado en el canal de Flex de YouTube, es ¿qué es mejor? buscar trabajo por su cuenta o a través de una etc. Yo voto por la etc porque te arropa, te forma, sí. te pone en marcha rápido sí. y te incorpora al mercado laboral. Y te da mucha flexibilidad. Y aparte te forman y te dan muchos cursos. Incluso no, no tienes, a lo mejor, un oficio desarrollado, te forman y te ayudan a desarrollar ese oficio. Los sindicatos dicen que, bueno, precarizan el mercado laboral, puede que tengan también su razón, pero a día de hoy, entre no hacer nada, pues yo creo que es mejor. Pues nada, Hombre, te pueden dar trabajo tres meses, un año, bueno, y te, cuando sales de un trabajo, si bueno, te metes. ¿Tienen alguna página web? Nosotros, frixline.com Y luego, ay, diles páginas web de TTS. ¿Ahora? Ah, bueno, adeco.es, por ejemplo. Adeco.es. No, Rastan. www.rastan.es www. www. Es otra TT buena. Eh, ahora os voy a recomendar una aplicación para los que queréis buscar trabajo directamente. Job Today es una buena app. Ojo, estos no son patrocinadores, os los recomendamos porque queremos, tanto Susana como yo. Efectivamente, porque estamos aquí para explicarlo y para echar una mano, y nos tal. dedicamos a echar una mano. Tal. Y entonces son, por ejemplo, con la aplicación Job Today podéis encontrar trabajo directamente, mucho relacionado con hostelería y comercio. Y claro. si queréis buenas S.T.Ts, os recomendamos Rasta y por ejemplo ADECO. Efectivamente, son muy buenas multinacionales S.T.Ts. Y os la decimos de corazón, no porque nos pague nadie ni nada, ¿eh? Esto es un servicio independiente Pues nada Y otra página es No Es Rastas R-A-N No D Se lo letras tú R-A Espera, se lo voy a apuntar Apuntamos Se lo voy a apuntar A ver Mira, te lo apuntamos Mira, espera R-A-N a r Mira, a ver si lo ves Rastas ¿Lo has apuntado? Sí Pues Rastan. Lo De letra Rastan es R A S R A D, no, R A N D S T A D. Rastan con N, acabado en D. Rastan. Google y va a salir. R A N D S T A D y D con dos C's ¿vale? Y como aplicación os recomendamos Yo Today. Eso, muy esa bien. Esa es. Esa es, es la que acabas de escribir. Esa es, exacto. Son exacto. buenas hacerte. Si no tenéis trabajo, no lo encontráis apuntaros que tiene muchas ofertas y se van a abrir sus puertas a sí. tengáis luego que casar y quedar ahí por vida pero ya os abren las puertas os ponéis a funcionar claro. os forman claro. y una ventaja gracias por la Nada chicos que ya entráis ya entráis en marcha claro. ¿vale? Claro. pues nada nos despedimos hasta la próxima emisión de Brix Line acordaros de suscribiros a nuestros canales en youtube en el podcast o desde donde nos estéis en tiempo. twitter eh, en YouTube, en Postcar y falta claro, uno gusta, pues, ah en Instagram también os queremos ayudar hasta luego amigos un saludo un saludo buenas noches